Bienvenidos a Estilocracia amigos, aquí ya saben que aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Yo soy Ricardo Domínguez y quiero platicarles a ustedes una historia exitosa de una marca de reloj muy popular, muy conocida y muy vendida en todo el mundo La marca de relojes Fossil, a ver qué les parece a ustedes, vamos a dar una serie de datos históricos y esperamos que ustedes nos aporten algo más a través de sus comentarios. Muchísimas gracias. Fossil es una compañía relojera americana que te permite ser poseedor de un estilo de vida americano. Pues estos creativos relojes están encaminados hacia el diseño clásico y vintage, mas no solo crean relojes de alta calidad, sino también bolsos y accesorios que preservan lo mejor del pasado en el día de hoy. Esta marca innova al traerte las líneas clásicas para encontrarse con los estilos modernos de hoy, por ello, si estás interesado por lo clásico, pero sin dejar atrás lo moderno, Fossil es tu marca, pues es una perfecta medi medida entre lo vintage y lo contemporáneo, con un resultado que son las piezas claves como sus bolsos, que unen un diseño aerodinámico con practicidad y relojes tradicionales creados en tonos y materiales frescos y atemporales que te acompañarán a donde quieras ir y a un buen precio. Es necesario entonces hablar de esta innovadora y joven marca relojera, Fossil fue fundada en 1984 por los hermanos Tom y Costa Kartzotis quienes son actualmente el presidente y el consejero delegado, con un objetivo claro, el de ofrecernos moda a buen precio en una época comercial cuando ninguna otra compañía hacía lo mismo. Los movimientos de cuarzo permitieron a Fossil diseñar y fabricar relojes a precio crítico, artículos de moda fáciles de combinar y con la posibilidad de ser recomprados cuando la moda cambia, pues la empresa transmitía la imagen de época antigua americana, lo que resultó ser un enorme acierto. Desde 1984, la compañía ha experimentado un crecimiento asombroso. Como el éxito de la compañía continuaba, Fossil se extendió en otras áreas, incluyendo productos de piel, gafas, además de que la empresa se centró en expandirse también a nuevos mercados geográficos. Hoy, la empresa vende múltiples productos de accesorio y accesorios bajo numerosas marcas propias y bajo licencia en más de 90 países alrededor del mundo. Su portafolio está hecho de marcas que les pertenecen como Zodiac y Michael Watches, así como asociaciones y licencias con increíbles equipos alrededor del mundo, tales como Frank Gehry, Philip Stark, Michael Kors, Burberry, Emporio Armani, Diesel, Columbia, Callaway Gold, Davis Cup, DK, New York, inspirando y expandiendo sus alcances. Aun cuando algunas veces nosotros dijimos que no recomendábamos fósil porque eran muy fácilmente copiables por la piratería, sin embargo, no, no es que nos detractemos de lo dicho, si nos siguen copiando, pero si busca usted, los originales y si los compran las compañías de prestigio, estaré usted comprando un producto de excelente calidad. De fósil es todo lo que por lo pronto podemos decirles, si creen que necesitemos abundar más, con toda confianza nos lo piden y lo hacemos. Y quiero por lo pronto agradecerles su atención y recordarles darle like a mi video, suscribirse a mi canal, pulsar el renglón de únete y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias.